Soy Alberto Ramírez Martinel, profesor de tiempo completo en el Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana. Y durante este periodo, seré el docente de la experiencia educativa, tecnologías de la información y de la comunicación en Educación Superior. Aprovecho este espacio, primero para darles la bienvenida y después para explicarles la dinámica de trabajo que seguiremos. Se trata de un curso autogestivo, a ritmo propio, en el que cada uno de ustedes, los estudiantes, podrá realizar la tarea en el momento y tiempo que así lo decidan. Para ayudarles a administrar su tiempo, a la mitad del periodo se hará una revisión parcial de las evidencias entregadas. Previo a ese momento, podrán ustedes ponerse al corriente y entonces continuar con las actividades de la segunda mitad del curso mismas que serán revisadas al finalizar el periodo. El curso requiere concentración, reflexión, lectura, elaboración de reportes y también de su participación comprometida en los foros de entrega de tareas. En la medida de lo posible, les pido que lean las respuestas de sus compañeros en los espacios de entrega de evidencias y, de ser posible, traten de hacer un comentario, una pregunta o una aclaración para hacer de esta experiencia educativa una actividad de mayor interacción. Los canales de comunicación para establecer contacto con sus compañeros o conmigo son los propios de esta plataforma, sean mensajes, entrega de evidencias, comentarios o en caso de considerarlo más adecuado, háganlo a través de mi correo electrónico. Les deseo, colegas, éxito en esta experiencia educativa. Espero que las lecturas seleccionadas y las actividades diseñadas sirvan para movilizar sus conocimientos e impriman en sus evidencias los rasgos disciplinarios que han ido desarrollando durante su formación universitaria. Les doy entonces la más cordial bienvenida al curso y les deseo éxito.